Estimadas y estimadas estudiantes, en este momento vamos a referirnos a lo que es sustentabilidad, al modelo actual de educación ambiental. Como pudieron ustedes darse cuenta eh, en la lectura que debieron haber realizado, la educación ambiental caminó por varios aspectos. No importa ya cuáles fueron los, los inicios o las acciones que se desarrollaron, que en su principio fueron válidas, ayudaron de cierta manera a trabajar una educación ambiental, pero el nuevo modelo es en base a la sustentabilidad. ¿Cuál es el concepto que queremos que manejemos de modelo actual de educación ambiental para la sustentabilidad? Revisemos un poco este concepto. Es el estado de condición vinculado al uso y estilo de uso del sistema ambiental en el momento de producción, renovación y movilización de sustancias o elementos de la naturaleza minimizando impactos y respetando la capacidad de resiliencia de los ecosistemas ¿Qué quiere decir esto si hablamos de capacidad de resiliencia es la capacidad que tienen los ecosistemas de regenerarse cuando han tenido un impacto ambiental no estamos con la educación ambiental o no pretendemos que se coarte el crecimiento que tenemos nosotros como sociedad la importancia es únicamente tratar de buscar un equilibrio para que se pueda utilizar los bienes de la naturaleza y se puedan regenerar una vez que nosotros hayamos eh, utilizado o hayamos los hayamos tomado para algún beneficio en común pensemos siempre esto la sustentabilidad ayuda a que llegue a un equilibrio entre algunas dimensiones que podemos trabajarlo a través de proyectos una de las dimensiones de sustentabilidad es la denominada físico química y biológica qué quiere decir eso es enfocarnos a preservar y potenciar la diversidad biológica como, como vimos en el concepto anterior nos enfocamos en lo que es la capacidad de resiliencia debemos tratar de llegar y respetar esa capacidad de resiliencia a eso se refiere una de las dimensiones la siguiente dimensión es la social qué quiere decir todas las personas tenemos el acceso igualatorio a los bienes de la naturaleza ya sean personas con diferente cultura géneros grupos siempre no siempre bueno pero todavía estamos palpando que existen ciertos grupos de poder entonces por lo tanto solamente hacia esos grupos de poder tienen eh, esa preferencia la intención con la dimensión social es que todos seamos los responsables y por lo tanto todos seamos eh, tengamos acceso a esos bienes de la naturaleza obviamente respetándolos a qué se refiere con la dimensión económica es la intención tratar de definir conceptos de economía tradicional ¿Qué, se, ¿Qué quiere decir? No solamente que igual, que se quede centrado esta parte económica en un grupo social, en un grupo político o en un grupo estratégico que abarca la economía eh, local o nacional, sino la intención es buscar estrategias o políticas que nos ayuden a que esta economía pueda satisfacer todas las necesidades sociales. Es muy complejo lo que decimos, pero es lo que pretendemos hacer y por último la dimensión política necesitamos nosotros como ciudadanos una partición directa sobre todo cuando podamos hacerlo para poder generar algunas leyes o estatutos que nos permitan a todos por igual acceder a estos bienes y servicios dentro de lo que es educación ambiental para la sustentabilidad está claramente lo que es educación ambiental como eje transversal porque a través de todos estos espacios nosotros podemos trabajar una verdadera transversalidad qué quiere decir transversalidad es un área o no manejémoslo como un área pero es un eje que tiene que estar presente en las diferentes instancias de la educación en las diferentes asignaturas no podemos tomarlo únicamente como una asignatura aislada sino que debe estar inmersa en cada una de las materias esta educación ambiental para el eje como eje transversal es parte de una educación para la sustentabilidad